Bueno, esas jornadas que hemos organizado la Fundación Mundo junto con la coordinadora campera del país Valencia, COAC, tiene como objetivo principal generar un espacio de intercambio entre realidades y experiencia de organizaciones campesinas del norte y del sur. Eh, estamos este fin de semana eh, realizando unas jornadas sobre canales cortos de comercialización en las cuales estamos pues, compartiendo con compañeros tanto de, a nivel estatal como a nivel internacional dentro de que pertenecen a la articulación de la vía campesina y que tenemos todas y todos eh, el objetivo pues, de generar una vida más digna para productores y productoras. Eh, han venido eh, compañeras de otros territorios, han venido de la ANAP de Cuba, han venido... ...de Euskal Herria y de Galicia... ...y estamos pues eh, primero haciéndoles eh, un tour, una vuelta... ...para que conozcan algunos de los canales cortos... ...que tenemos en, en Valencia... ...como ha sido la tira de contar... ...y nos hemos venido al Comaclet... ...que es una iniciativa también llevada, autogestionada... ...por, por el barrio, por las, los colectivos del barrio. Vale, el Comaclet es, una, es un proyecto de soberanía alimentaria... ...del barrio de Beninaclet hacemos desde hace seis años... ...y la idea es visibilizar... ...una red de, de relaciones y de comercialización también... ...que tenga que ver con la soberanía alimentaria... ...que ya existía en el barrio... ...pero que estaba poco visibilizada... ...y solo digamos, conocida por los que ya... ...estaban enterados, digamos, del tema. Y ahora estamos en Al Paladar... ...que es un restaurante que se suministra... ...con productores y productoras nuestras, agroecológicas... Pues hoy, para esta visita de la Vía Campesina, hemos preparado un menú eh, que consta de hummus, de garbanzos, con pan de, de pita. Y luego tenemos una ensalada de col con zanahoria, todos productos de Borasenda. Luego tenemos una olleta, que es también una, un guiso muy típico valenciano, y lleva trigo, eh, alubias y eh, cordero. El Cordero también pertenece a un proyecto que se llama Paso Lento de ganadería extensiva en el que estamos colaborando, de la zona de Alcublas. El objetivo principal, pues por una parte ver experiencias, aprender las unas de las otras, pero sobre todo visibilizar la importancia de los canales cortos y la importancia de, la, de que quienes producen ...puedan influir en las políticas que se eh, enfocan a estos canales de suministro. Pues estas jornadas están siendo muy interesantes... ...porque si pensamos un poco en cómo alimentar las ciudades... ...desde el mundo rural que les rodea, ¿no? ...cómo construir esos sistemas alimentarios ciudad-región que se llaman... Eh, es importante que nos sentemos y que veamos cómo construir eh, canales cortos de comercialización y cómo esos canales pueden. Qué, qué debemos hacer para que esos canales sean interesantes para los productores y productoras que alrededor de la, de la ciudad están produciendo alimentos sanos y de calidad que nos pueden ayudar bueno, pues a, pues a seguir vivas. ¿no? Eh, para nosotros es muy importante trabajar en los canales cortos de comercialización y en llegar eh, directamente de, del campo a, a las consumidoras eh, porque pensamos que es la mejor manera tanto de romper la brecha campo-ciudad campo como de conseguir un, unas rentas dignas y un precio justo por aquello que nosotros producimos. Hola, soy John Garay, vengo de Navarra y bueno, vengo del equipo gestor de Coalde. Coalde es una asociación sin ánimo de lucro que en la actualidad la componen 68 productores y productoras ecológicas de Navarra y esta es una herramienta que se creó hace tres años con el objeto de comercializar y distribuir de forma conjunta y un poco nuestra tarea principal es organizar y darle forma a la parte productiva en ese sentido. Bueno, yo soy Conchi y, bueno, y ella es Dora, venimos de Galicia, del sindicato labreo galego, que bueno, estamos articuladas a nivel estatal en COAG, eh, somos también organizaciones hermanas de COAG, eh, bueno, COAG Valencia, la coordinada camperola del país Valencia y, y, y a nivel internacional también estamos articuladas en vía campesina. Y, y nada, estamos aquí en estas jornadas de circuitos cortos de comercialización porque bueno, consideramos pues, imprescindible ¿no? pues, acercar directamente pues, los productos campesinos a, a las consumidoras y consumidores. Para nosotros participar en este tipo de jornadas es, eh, aparte de interesante, fundamental, pues, para poder compartir experiencias. ¿no? Nos sentimos muy satisfechos y para venir a transmitir, eh, recibir la, la las experiencias que han tenido otros países en el tema de la comercialización, así como el transmitir nosotros también la experiencia que hemos tenido en la, que la comercialización de, de nuestros productos y cómo hemos estado organizados para este tema de comercialización. A ver, considero que la jornada ha sido muy interesante eh, desde, desde muchos puntos de vista. Una, porque hemos tenido la posibilidad de compartir diferentes iniciativas, desde o sea, aquí en el Estado español e incluso iniciativas también a nivel internacional con, de experiencias también que desde organizaciones internacionales se están apoyando, eh, de cómo impulsar también procesos que la vía campesina está también eh, promoviendo. Bueno, agradecer eh, el que se hayan realizado las jornadas en, en, en la pedanía de Castellaro Liberal. Eh, estamos muy vinculados a la huerta, es un territorio de huerta, Creemos que el comercio de proximidad es básico. Todo este tipo de experiencias y estos intercambios sobre cómo se está abordando esta temática en los diferentes eh, territorios eh, para nosotros es fundamental, ya que nos permite eh, elaborar nuevas estrategias, eh, implementar cambios que se han dado en otras zonas en, en nuestra zona ¿no? y poder pues, ir generando ese cambio y ese movimiento a nivel global.